Esto sigue parado de cabeza porque si sí, vuelvo y digo cuando uno termina un año pues a veces termina uno como pesimista Pero siempre guarda la esperanza de que el nuevo año va a ser mejor Y nos encontramos con un tire y afloje aquí de intereses personales que realmente no se sabe quién es quién Por un lado tenemos los disidentes chavistas y la oposición que en su momento trataron como de unirse para hacerle contrapeso a Nicolás Maduro pero hasta donde vemos las cosas no se han podido poner de acuerdo, cada quien tira para su lado, cada quien tiene su forma de ver las cosas y no se dan cuenta que con esa desunión, con ese tire para un lado y el otro le están dando más valor y más fuerza al propio Maduro. Esa es la primera parte que se ve y no sé. Ya después de que vimos que el itinerato lo mandaron para el suelo, lo que vemos es que la desunión es totalmente comprobada y que la gente no está creyendo. Yo lo dije en el año pasado en algunas noticias de que yo veía esto como una posición amañada mañana en qué sentido? En que llegaron hasta cierto punto, comenzaron, cogieron poder, cogieron movimiento y después los ideales que se tenían pensados pues como quedaron en, en el tintero, quedaron en, en como que de pronto sí, de pronto no y pues todos comiendo y viviendo bien, pues ¿qué les afana? pero desafortunadamente el pueblo se quedó ahí. Luego entran los disidentes chavistas que se rebelan contra el régimen de Maduro y arman su toldo aparte. En medio de un caos tratan de, de unirse a la oposición, pero definitivamente sus pensamientos son totalmente extremistas. Ahora, no sacándole solución a esto, encontramos otra pata que le nace al cojo, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. No olvidemos que estos dos son las cabezas tanto del país... Porque podríamos decir que el presidente es Maduro y el vicepresidente es Diosdado, lo podríamos mirar como esa figura, tanto en el país como en el partido del PSV. ¿Por qué? Porque el uno es el número uno y el otro es el número dos, pero si ustedes miran los acontecimientos que han pasado durante los últimos años, Maduro ha ido Sacando poquito a poco a Diosdado Diosdado Y se está quedando por ahí Entonces Diosdado está tirando el anzuelo O la atarraya Para pescar su grupo que tiene Respaldándolo Para que ahorita en las elecciones del próximo año Del 2024 Pudiera digamos Eh Haber una contrapropuesta que no fuera precisamente Maduro. Entonces, se ve el tire y afloje que hay entre Maduro y Diosdado. Y esto también, esto a la larga también puede ser bueno para la oposición. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer si teníamos una, una dictadura y una oposición? Y ahora esa dictadura está dividida en dos y esta oposición está dividida en dos o en tres partes. Entonces, aquí realmente no hay una figura... Que resalte que diga esta puede ser la, la opción o puede ser la solución para que saquen a Venezuela adelante aquí la cosa se pone candente y se pone pensativa, puesto que primero que tenemos que ver unas elecciones primarias a ver quiénes van a ir como candidatos en contra, porque no olvidemos que el mismo Maduro dijo que él quería ser candidato para el 2024, y también otra carta que tiene de de la manga es Nicolásito, el hijo de Maduro lo que pasa es que ellos no quieren soltar la tetica, palabras más, palabras menos porque ellos viven toteados de la risa viven como reyes, están en su zona de confort, entonces no les importan a ellos quieren a las buenas o a las malas, pero seguir en el curubito. mientras siguen probando pulso por un lado, una oposición totalmente dividida con un chavismo de totalmente desunido y por otro lado el régimen que apunta por dos lados, Maduro que quiere seguir y Diosdado que no se quiere dejar sacar, y el país de capa caída, o si no analicemos solamente en el Bolívar, en esa moneda en la moneda de Venezuela, el Bolívar abrió el 2023 con una devaluación anual del 73% frente al dólar la mayor tasa de evaluación en 2022 al caer en un 35% respecto al billete estadounidense y maduro en los medios de comunicación así haciendo alarde de que la economía venezolana va creciendo y que los venezolanos se están desjetando por devolverse para Venezuela vuelvo y digo Maduro podrá salir ante los medios de comunicación que él manipula, Diosdado podrá salir con su programa con el mazo dando porque él dice lo que se le da la gana porque nadie le puede decir nada porque no tiene quién, no hay una parte legal que le prohíba hacerlo entonces ellos se creen los dueños del mundo pero si vamos a mirar la realidad cuando Maduro dijo en su momento habían 5 millones de migrantes él dijo que los venezolanos estaban devolviendo para Venezuela y pasan 6 meses después y ya no son 5 millones sino que son 7 millones de migrantes ahí ...su mentira se ve palpada... ...porque una cosa es lo que diga y otra cosa es la realidad... ...ahora cuando dicen ellos que en los medios de comunicación... ...ellos dicen que la economía de Venezuela... ...está repuntando y ahorita como Estados Unidos... le ...está haciendo coqueteo, que ellos van pues como volador sin palo... ...pero acá lo que nos está diciendo es otra cosa... ...la evaluación del Bolívar... ...llegó a su máximo punto al 73% que esto es una catástrofe... ...o sea así como va... Va a pasar lo mismo que pasó hace unos años con el peso. Va a llegar en a. Recuerda que un Bolívar valía 17 pesos con 50. Y llegó a valer menos de un peso y menos de medio peso. Y a, a eso sáquele que llegó a valer solamente 17 centavos de peso. Entonces imagínense. Y así como vamos, va, va con respecto al dólar. El Bolívar arrancó 2023 con una devaluación del 73% frente al dólar. Respecto al 3 de enero del 2022 primer día hábil del año pasado de acuerdo con los datos reportados este lunes por el banco central del bcv el precio en el mercado oficial cerró la primera jornada hábil de este año en 17,55 bolívares lo que significa un incremento del 283% respecto al tipo de cambio de hace un año que era de 4,58 bolívar por dólar Imagínense eso subió tres veces más no, es que es, es, es algo absurdo, es algo que, y, y vuelvo y digo, la gente todavía sigue comiendo de lo mismo. Hay que pensarlo y hay que mirar bien las estadísticas, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios, que gracias a eso seguimos dando lora, seguimos dando lata, ya completamos seis años acá hablándoles a ustedes todos los días de lo que acontece tanto en Venezuela como en el mundo, nosotros estamos el haciendo el papel de aquellos colegas que están amarrados, escondidos, desaparecidos y asustados porque realmente no pueden hacer lo que más les gusta, el periodismo pero un periodismo libre, gracias a ustedes seguimos acá. No importa que gana así, no importa que gana así, lo importante es que nos vean, nos sigan y nos hagan sus comentarios. Al caer un 35% frente al dólar, cuya cotización subió de 11,25 bolívares a 17,48 bolívares en el mercado oficial, un alza de un 55%, según el BCV, la subida del precio de la divisa tiene un impacto Directo en los bienes y servicios. Esto enlazados o el alza del dólar que afecta principalmente a los trabajadores del sector público, cuyo salario mínimo, no olvidemos que normalmente las, la, la parte más vulnerable la que más se ve afectada, en este caso los vulnerables, son el sector público, los trabajadores, cuyo salario es de 7,40 dólares después de equivaler a 29. 68 dólares en marzo del 2022, mire cuánto bajó. O sea, la devaluación sigue, la caída catastrófica. Y para completar, el equivalente que tenían los trabajadores del sector público, que era de 29,68, quedó a 7,40 en marzo del 2022, donde el régimen de Nicolás aprobó un incremento del salario y la pensión, el último decretado hasta la fecha. Los empresarios de Venezuela exigieron la semana pasada al régimen una explicación sobre la causa de la escasez de gasolina que se recrudeció este mes y está afectando la actividad económica de al menos 10 de los 23 estados del país, incluyendo la región petrolera del estado Zulia, en el oeste. Solicitamos que nos den información por qué las colas están siendo ya kilométricas. Es preocupante, dijo a la agencia de noticias Efe el presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción Fede Cámaras, Enzulia, Ezio Angelini. La organización gremial de esta región fronteriza con Colombia solicitó a las autoridades gubernamentales información ante la grave crisis de la situación de la escasez de la gasolina, ya que es un derecho fundamental de los ciudadanos y una necesidad de las empresas conocer el porqué de las fallas del suministro. Los empresarios les cuesta trabajo. Y yo diría que no solamente los empresarios, obviamente ellos se están manifestando porque son los que mueven el billete, pero esto nos cuesta trabajo entender a todos, pero esto lo están diciendo los mismos empresarios, nos cuesta trabajo entender una declaración. Así, ah, si sí. sí, por un lado según Maduro habla de un crecimiento que dónde está, es increíble la desidia que estamos viviendo estos últimos días por falta de combustible. Aseguró la patronal que teme que esta situación suponga un retroceso tras haber logrado avances en materia económica durante el año. La cosa está de pensar. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.